Vamos bueno, a Sin problema. Mira, dice... Dejé atrás marcas de mi sudor, corriendo como un galgo si supero el temor, el vento trajo algo de arena y el trabajo dolor. Primo, es inevitable, no siempre brilla el sol, si se apaga la luz, enciendo mi motor, si me pones la cruz, resucita mi voz, si hace frío en el desierto, descongelo el calor, ¿y quien me quiere joder, primo, y a quien quiero joder yo? Me hicieron el vacío como siempre más se fue la gravedad y floté fuerte ¿Quién decapitará esta cara de Belmez? Con miles de visitas en los vídeos que ven Tengo telarañas dentro de mi cajón Muero dentro atrapado sin llamar la atención Dime cuál es el sentido de toda duración, Si no, es el beneficio para cada eslabón Me cago en el PP, me cago en el PSOE Mientras un crío no se entera y juega la Game Boy Hay chicos desmenuzando verdes sin hacer noise Y yo en mi casa con la... Ra ¡Oh! ¡De Alan Poe! Puedo quitar nubes en día soleados. Mi nombre no le suena, pero siempre van repiten. Tengo rimas, el estilo, el sirope y el helado Y encima lo hago de gratis, primo, de que ten ¡Vite!